Presidenta de la República en unos 30 años más y ya le estamos haciendo la campaña entonces, guárdenlo ahí en el inconsciente Clara Pérez, es el futuro de Chile agradecer a las compañeras a los compañeros profesores que, profesoras que me invitan eh, decir el orgullo que siento de ser eh, profesor yo soy profesor secundario originalmente, y ver como eh, el Magisterio, uno de los eh, gremios que está presente en la primera línea de la lucha por un Chile más justo. Eh, decir que prefiero hablar eh, brevemente para que después conversemos, entonces que las cosas más interesantes salgan más bien en las preguntas. ¿no? Eh, las compañeras que me invitaron me pidieron que hablara de cosas contingentes, de qué es lo que está ocurriendo ahora, en, en qué en, nueva camisa neoliberal y fascitoide nos están metiendo. ¿sí? Entonces yo voy a explicar algo sobre el acuerdo supuestamente por la paz, un ¿no cierto el acuerdo afirmado en, en los perdigones de Carabineros. Y después eh, voy a decir algunas cosas muy breves acerca de cómo seguir, ¿no? qué, hace, qué hacer en el plano inmediato. Eh, ahora voy a hacer una gira triunfal por Valparaíso, entonces a las 3 de la tarde voy a hablar en el colegio Winterhill y ahí lo que voy a explicar es con más detalle cómo debería ser una asamblea constituyente. en la letra chica ¿eh? de cómo tiene que funcionar, pero eh, muy amablemente también, las compañeras me invitaron como a la CECLEO, a la librería en el blanco y ahí voy a, a dar otro paso, lo que voy a tratar de explicar es qué contenidos mínimos, fundamentales, debería tener una nueva constitución que nos permitan desmontar en un proceso que va a ser mucho más largo el sistema neoliberal que nos han impuesto. ¿sabes? Entonces, ahora me voy a centrar más bien en la contingencia. Sin embargo, no todos van a poder ir al Winter Hill de la tarde. Todas las preguntas se pueden hacer ahora y yo las puedo responder como eh, más brevemente. La exposición detallada no voy a hacer ahí. <coughs> Bueno, en Chile despertó, de repente eh, la gente perdió la paciencia. Eh, es muy interesante ver que perdió la paciencia no, eh, no por 30 pesos, sino por 30 años. ¿no? Y es interesante ver qué 30 años son esos. ¿no? Son los años, los 30 años, saquen la cuenta, hoy eso es del 89 de Tailandia. Es decir, esta <ríe> rebelión del pueblo chileno no es contra Pinochet. Pinochet está perdido, ¿no es cierto?, en el pasado y en la vergüenza esta rebelión. Es contra los gobiernos de la concertación, contra los gobiernos de Piñera, que prometieron el arcoíris y pasaron el gol del modelo neoliberal por debajo. Es decir, es una eh, rebelión más lúcida que la rebelión contra Pinochet, porque en, en el 89 se veía muy claro, no queremos dictadura. Y no se veía muy claro qué es lo que venía. Bueno, ahora sabemos lo que venía. Venían 30 años de desvergüenza, 30 años de abuso, 30 años de entregar los recursos naturales al capital extranjero, 30 años de pensiones miserables, etc. Entonces, ahora, claro, esto también es contra Pinochet. La constitución sigue siendo la constitución del 80, pero es muy importante que esto es una pelea contra una constitución que está firmada por Ricardo Lago. Es decir, es una pelea contra la, contra la Constitución. De la concertación, llámese nueva mayoría, llámese nueva pillería, llámese como se llame, llámese incluso Evópolis o Sebastián Piñera, de la concertación del arcoides. Es una solución en contra de un doble discurso de grandes enunciados por un lado ¿no? y por otro lado, y eso es la lección que le podemos dar a los pueblos del mundo. ¿no? Este es un país en que los ciudadanos se han ido haciendo expertos en la letra chica. ¿no? Expertos en una manera de administrar. Ahora sabemos lo que significa que la democracia funcione como una verdadera dictadura. Porque todos los denunciados son democráticos. Pero debajo de los denunciados democráticos, incluso progresistas, de repente hasta populistas, está la letra chica, ¿no es cierto?, de fierro del neoliberalismo, que se ha ido profundizando, que ha ido alcanzando todas las dimensiones de la vida, que ha ido alcanzando la vida cotidiana. Unos señores que, no sé cómo calificar, aparte de canallas, digamos, se juntaron en la cocina, ¿no es cierto? Porque, la, bueno, ustedes saben que el gran empresariado tiene unas ganas que les preparan en la cocina las leyes que necesitan. Se juntaron en la cocina ¿no? Eh, a fraguar un acuerdo. Lo, lo voy a decir al tiro y después voy a explicar por qué. Lo que creo es que es necesario rechazar este acuerdo. Claro, después podemos partir de ahí, después podemos negociar, de ahí para adelante, pero es necesario rechazar este acuerdo. En primer lugar, porque hay que preguntarse, ¿este es un acuerdo de quién? ¿Quiénes son estos señores? donde no que este no es un acuerdo del Parlamento, no se juntó al Parlamento, no es una decisión institucional, este no es un acuerdo de los partidos políticos que están en el Parlamento. Porque resulta que no todos los partidos firmaron. Este no es un acuerdo respaldado ni siquiera por la totalidad de los partidos que lo firmaron. Porque ustedes ven cómo a Boris por la izquierda lo, lo desautorizaron, como a Alan por la derecha reclama que no lo entendieron bien. Es decir, ¿quiénes son estos señores? Y entonces lo que uno ve... Es que son los señores feudales de la política, son los varones de la política que están naturalizados, se juntan 10 ciudadanos particulares y dicen representar a todo Chile, el presidente de la República los respalda de inmediato, se declara feliz por la paz y todos nosotros tenemos que aceptar. ¿Qué título, qué, qué representatividad El Parlamento representa el 46% de los ciudadanos? Los partidos políticos que firmaron representan un porcentaje menor. Ellos mismos dicen que a las 4 de la mañana, en una gesta épica, ¿no es cierto?, en que por fin lograron el acuerdo, la UDI todavía estaba, no es cierto, por eso no se firmaba, estaba implantando, imponiendo condiciones. ¿Y quién es la UDI? Eso lo he dicho en todas partes. La UDI, no, en las últimas elecciones parlamentarias, hay un millón de chilenos que votó por la UDI. <tose> hay un millón de chilenos que creen las buenas intenciones de la UDI. ¿No? al, al un millón de chilenos al que, al, al que hay que sumar también al profesor Fernando Astri aunque ¿no? no votó por la UDI desde luego pero que cree en las buenas intenciones ¿qué es un millón de chilenos? un millón de chilenos es el 7% de los ciudadanos el 7% de los ciudadanos le impuso condiciones inaceptables al 100% de los ciudadanos ¿no? Yo creo que es necesario rechazar este acuerdo porque contiene condiciones inaceptables. En primer lugar, esta imposición del quórum de dos tercios que está en la Constitución del 80, que fue negociado en la Reforma Constitucional del 89, que, que eh, corresponde a la estructura del binominal, que, que está destinado a proteger al modelo, ¿no es cierto? Y, y noten, nosotros, a ver, empecemos a hablar de nueva constitución, pero el modelo no me lo toque. ¿Y cómo se sabe que el modelo no lo toque? Porque ustedes tienen que tener los dos tercios. No te quede una imposición directamente, explícitamente antidemocrática, sin ¿sí? rubor alguno. La tercera parte de Chile puede bloquear la voluntad de los dos tercios menos uno de los ciudadanos. Este es un acuerdo que tiene que ser... Rechazado porque estableció una comisión. Pues ellos ya se representan a sí mismos y a los lotes politiqueros, ¿no es cierto? Que encabezan y a la mano oscura del empresariado. Pero además nombraron una comisión que está redactando la reforma constitucional, que está redactando la ley de asamblea constituyente. Una comisión elegida por quien no fue elegida por el parlamento no fue elegida por los partidos políticos no fue elegida por los presidentes de los partidos políticos gente de confianza ¿no? gente a dedo y esas personas están redactando la ley que va a regir el cambio de la constitución de todo el país ¿quiénes son esas personas? Son, hay algunos que son abogados que sé yo pero fundamentalmente nadie lo oculta y todo el mundo lo sabe son personas de confianza de los partidos políticos que firmaron ese acuerdo. Es necesario rechazar ¿no? esta comisión porque no contempla a las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales no están firmando ese acuerdo. No, pero es peor. No contempla consultar a las organizaciones sociales, pero es peor. Ni siquiera menciona a las organizaciones sociales de este país. Ni siquiera son el 46%, ni siquiera son todos los partidos políticos firmantes, y ellos se arrogan la representación que, como mínimo, no, de que hay un millón de gente en la calle, según Mario Desbordes, 4 millones, eso es lo que dijo el otro día, 4 millones de personas en la calle pidiendo dignidad y se sientan en las organizaciones sociales como si no existieran, ¿no es cierto? En la Confederación de Trabajadores del Cobre, en la NEF, en la CUT, en el Colegio de Profesores, en los Sindicatos de la Salud, como si no existieran. Entonces aquí una cuestión mínima de dignidad. No podemos naturalizar que los señores feudales de la política nos impongan cosas en la cocina y eso valga, no solo para todos los chilenos, sino que sea vinculante para la futura estructura institucional de este país. Entonces, aquí hay varias razones, algunas muy objetivas, como la imposición de los dos tercios. No, otras que tienen que ver con lo que no logran entender no logran entender que una buena parte de esta rebelión no es solo por las pensiones solo por la educación solo por la salud es por la dignidad de un pueblo que es sistemáticamente ignorado en que las consultas no son vinculantes o simplemente no existan. sin embargo está bien, ¿qué hacer? porque vamos a... yo creo que hay que rechazar yo creo que hay que seguir en la calle para que ese acuerdo se caiga para que les dé susto ya tienen tanto susto que hace, ¿no es cierto?, seis semanas el presidente de la República decía, no es necesario una nueva constitución. Cuando de repente, tres semanas después dice, no, he reflexionado y he, he escuchado, qué no sé yo. Tienen tanto susto que las cuatro alternativas, ¿no es cierto?, constituyentes que había propuesto la señora, ahora se redujeron a dos. No tienen que, por supuesto, tenían que cambiarle el nombre. Un parlamento constituyente y una convención. Que no aparezca la palabra asamblea constituyente, okay? capaz que pierdan el plebiscito. ¿sí? Muy bien, ya que están asustados, el acuerdo se puede caer. Se puede caer si los ciudadanos siguen en la calle. ¿sí? Se puede caer si los empresarios hacen ¿no es cierto? En la, la cuenta pragmática. No puede haber una nueva constitución que tenga un vicio de legitimidad que la gente empiece, ¿no es cierto?, a objetar desde el principio. No, fue cocinada, no pasaron la planadora. No, si fueran verdaderamente astutos, sacarían una constitución medianamente estable, medianamente legitimada. Es decir, este de acuerdo es una torpeza, incluso para los intereses del propio sistema neoliberal, no solo un atropello, es una torpeza desde su propio punto de vista. No hay inverosímil que si empujamos otro poco, ¿no es cierto?, el acuerdo se caiga. Entonces, lo que sostengo es que es necesario negociar. Digamos, negociar. Hay sectores de la izquierda que le tienen pánico a la palabra negociar porque tienen la experiencia de que todo el que negocia se rinde. ¿Sí? No, nosotros tenemos un enorme apoyo ciudadano. Eso es lo que tenemos sobre la mesa. Tenemos organizaciones que históricamente nos han representado y entonces, ¿qué es lo que quieren? Esa es la pregunta de los matinales. ¿eh? ¿Qué quieren? ¿Que te regalen todo? ¿Quieren destruir todos los semáforos? ¿Quieren que los niños sientan miedo de ir al colegio? No, lo que queremos es negociar, negociar cómo construir una nueva constitución. Lo que sostengo es que la negociación tiene que ocurrir entre las organizaciones sociales que se han ido reuniendo en torno a la mesa de unidad social y el parlamento, y el parlamento como institución, y el parlamento formalmente no tres o cuatro tipos que dicen nosotros representamos a todos los parlamentarios. ¿sí? En, ese, en esa conversación, a la que Unidad Social, ¿no es cierto?, enviará a sus diez representantes, la ANEF, el Colegio Profesor, Profesores, qué sé yo, los eh, lo portuarios, ¿sí? y el que el Congreso designará a los diez señores feudales, ¿no es cierto?, que ellos quieran, lo que hay que exigir es una asamblea constituyente democrática. Una asamblea constituyente que cumpla con los requisitos mínimos, ¿no es cierto?, con los estándares mínimos de la democracia, que no es lo que tenemos en este momento. Sin embargo, en esa conversación hay un par de cositas que es absolutamente necesario. Primero, tiene que haber una agenda social. De urgencia, una agenda social mínima que se implemente a lo largo del periodo en que funcione la Asamblea Constituyente. Porque la Asamblea Constituyente se va a demorar un año, ¿no? Y probablemente va a haber una, una nueva Constitución dentro de un año y medio y, y el nuevo gobierno va a seguir gobernando, como ocurre en todos los procesos constituyentes. Bueno, este gobierno tiene que tener la misión en los dos años que le quedan de desarrollar y el Parlamento tiene que tener la misión de aprobar una agenda social que contemple la subida del salario mínimo, que contemple la homologación de las pensiones mínimas, ¿no es cierto?, al salario mínimo, cuestiones de ese Una agenda social. Pero no es suficiente. Esa negociación tiene que contemplar un firme, claro pronunciamiento sobre los atentados contra los derechos humanos que han ocurrido durante estas últimas cinco semanas. Tiene que haber dentro del acuerdo. <coughs> Claramente tiene que ir claramente establecido que se perseguirán las responsabilidades, y esas responsabilidades, por un lado, son los mandos de carabineros que han mandado carabineros con siete horas de instrucción. A un paco, ¿no es cierto?, de la calle, en siete horas lo hacen estrenar, ¿no es cierto?, una escopeta de perdigones y lo mandan a la calle. No, porque hay, porque vayamos haciendo distinción. No todo el cuerpo de carabineros pertenece a las fuerzas especiales. Es responsabilidad de la oficialidad de carabineros haber militarizado a los carabineros de tránsito, a las carabineras, ¿no es cierto?, que atienden niños, qué sé yo, haberlos militarizado con una instrucción militar mínima y tirarlos a la calle. Y entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos? <ríe> tenemos al Paco desesperado tirando un perdigonazo, pero detrás tenemos un terrorista, un terrorista que ha mandado gente no preparada a enfrentar una protesta, ¿no es cierto?, masiva, de gente muy indignada, ¿no? No de quien cuando sacaron a los milicos, ¿no? El comandante, el jefe del ejército, dijo, ¿sabes, Presidente? Yo prefiero no estar en guerra, <ríe> porque los milicos no están preparados para salir a la calle a reprimir gente muy bien, entonces los atentados contra los derechos humanos sistemáticos ¿no? tienen responsabilidad claro, en el pago quien directamente disparó a la cara pero tienen responsabilidad en la oficialidad de carabineros, tienen responsabilidad en el ministerio del interior el propio presidente de la república tiene que responder por esa responsabilidad por haber llamado de manera inconstitucional a un toque de equidad que la ley no lo autorizaba es decir, esa cuestión tiene que estar en el acuerdo, quieren negociar ¿Quieren que por fin volvamos a clase? ¿Quieren que los supermercados resumen de paz? Muy bien. Entonces, juicio al ministro del Interior, despedir, de ¿no? Cárcel para el director general de Galvinero, etc. Una asamblea constituyente democrática, una agenda social, ¿no? Un compromiso por los derechos humanos, un compromiso bien agotado, ¿no es cierto?, por los atentados que se han producido en esta última semana. Eso es un camino. Entonces, que no nos vengan a decir lo quieren todo, lo quieren al tiro, no están pidiendo irresponsabilidad. En este minuto, varias organizaciones, ¿no? Algunos partidos políticos han propuesto cómo hacer. Muchas gracias, gracias a cómo hacer una asamblea constituyente democrática. La mesa de unidad social está, tiene una comisión de constitución, cómo hacer una asamblea. Yo eh, pertenezco al foro por la asamblea constituyente, fíjense lo que es el foro por la asamblea constituyente. Es un cabildo que organizamos hace como siete años, queremos asamblea constituyente de ciudadanos comunes, bueno, profesor Sergio Grey, que profesor, que historiador, una, una periodista, una profesora de matemáticas, que somos ocho, ocho, nos organizamos, dijimos así tiene que ser una asamblea, estamos divididos, Porque bueno, estamos divididos cinco a tres, nos cuesta, porque discutimos mucho, porque somos ciudadanos comunes y corrientes. Ya me gustaría a mí, como ciudadano común y corriente, haber cocinado en nuestro grupo cómo tiene que ser la Asamblea Constituyente. ¿Por qué no nuestro grupo? que está funcionando hace seis años y no el grupo que se junta a las 12 de la noche y a las 4 de la mañana sabe a cargar a todo Chile. La Asamblea Constituyente tiene que tener ciertas condiciones. ¿sí? Eh, repartimos por ahí, algunos lo tendrán, traten de fotocopiarlo y difundirlo, un... Eh, un listado de las condiciones que tiene que tener yo voy a, a detenerme solo en una y conversamos una de las condiciones que hemos puesto y que la habíamos puesto antes ¿no? esto se nos ocurrió hace como siete años es que nosotros creemos que la asamblea constituyente debería funcionar por un quórum calificado de dos tercios nos copiaron a nosotros los dos tercios ¿sí? ¿cuál es el punto? el punto es que la constitución tiene que tener un fuerte grado de legitimidad y entonces los constituyentes tienen que estar de acuerdo en cuestiones fundamentales hasta tal punto que los artículos no se pueden aprobar si no alcanzan los dos tercios de la asamblea ¿qué es lo que ocurre con la autonomía del Banco Central? con el Tribunal Constitucional, con los derechos reproductivos de la mujer ¿qué es lo que ocurre no es cierto, con el secreto, el secretismo en las Fuerzas Armadas? Etcétera? lo que ocurre es que no van a llegar a acuerdos no se van a alcanzar los dos tercios. Y entonces lo que nosotros decimos es, en todos los puntos en que la Asamblea no alcance los dos tercios, corresponde llamar a plebiscito, porque es la soberanía del conjunto de los ciudadanos la que puede decidir. Eso implica un plebiscito intermedio. Les aceptamos el plebiscito de entrada. A esta altura, no te no es que los tipos tiranos como desafiantes, Preguntémosle a los chilenos si quieren nueva constitución. Ahora lo deben estar pensando, porque ya es obvio que van a perder por goleada ese plebiscito. Ya aceptamos el plebiscito de entrar. Y vamos a ganar, queremos una nueva constitución. Hasta la derecha se está poniendo el parche y dice: Yo voy a votar que sí en el plebiscito. Además, vamos a ganar que sea una asamblea constituyente elegida por un 100%. ¿No? Le aceptamos el plebiscito ratificatorio, porque obviamente todos los procesos constituyentes terminan en un plebiscito. El punto es introducir un plebiscito intermedio. Las asambleas constituyentes en general duran más o menos un año, que deliberen durante nueve meses, que lleguen a acuerdos y a desacuerdos fundamentales. Y a los nueve meses que se haga un plebiscito con alternativas para que sea el conjunto de los chilenos los que decidan si quieren tribunal constitucional, si quieren ley antiterrorista, si quieren que los recursos naturales no es cierto sean concesionables al capital extranjero. Después de ese plebiscito, tres meses más para refundir el texto y a partir de eso un plebiscito ratificatorio. Hay otras condiciones, pero como digo en la tarde en el colegio Winter Hill lo que voy a hacer es enumerarla con mucho detalle ahora de todas maneras pueden salir en la Conversemos. me demoré súper poquito asumo por el aplauso que los convencí de todo que no Hola, mucho gusto, mi nombre es Alexis Espinosa, soy profesor de Historia. Eh, muy buena su presentación, la verdad que no había tenido oportunidad de escucharlo, creo que en la mayoría no, no se identifica. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. Sí. Eh, usted habla de que nuestros representantes, ¿no los que están destinados a negociar, son las organizaciones sociales que existen en estos momentos, ¿no es las que están en la mesa social, en la, en, en la mesa de unidad social, etc. Eh, pero mi pregunta es: esto fue estallido, fue algo totalmente inesperado, ¿no es cierto? Eh, eh, eh, es una rabia acumulada que, que estalla eh, contra todas las instituciones, y yo creo que, en, en mi parecer, también contra las instituciones que tendrían a representar a la ciudadanía en la sociedad civil, ¿ya? Eh, la CUT es un ejemplo importante de delegitimación eh, eh, gigantesca. Entonces, ¿hasta qué punto, eh, incluso nuestro colegio de profesores, que yo creo que ahora está mal legitimado, pero que estuvo muy delegitimado no hace mucho? Yo creo que los colegas ahí están de acuerdo conmigo en eso. ¿Hasta qué punto la mesa de unidad social puede ser representativa y tiene la legitimidad para negociar con, eh, con los gobiernos, con las instituciones? Eh, y si esta estrategia va a llegar a algún punto. Es, eh, yo estoy completamente de acuerdo en la deslegitimación de las organizaciones sindicales y peor aún, las más importantes que han sido a lo largo de estos 30 años como parte de la política de administración cooptadas no por los eh, partidos políticos el asunto, el problema es súper concreto, súper concreto para sacar la barata lo que los defensores del modelo tienen que hacer es aprobar. Ahora, al tiro, una ley, hacer al tiro una elección de asamblea constituyente y sacar lo más rápido posible una constitución que con grandes enunciados diga lo mismo que esta. ¿Entiende? Esa sería... Entonces estamos aquí en una, en una maratón, una maratón. ¿no? De que los tipos hicieron el acuerdo y di, nombraron la comisión y les dieron cuatro días para redactar la ley. Y... Por eso es que se puede caer el acuerdo, ahí es donde uno ve que se puede caer. No pudieron ponerse de acuerdo en cuatro días, porque a la hora de redactar cómo es la ley de la Asamblea Constituyente saltaron, ¿no es cierto?, los extremismos de izquierda y de derecha y no se han podido poner de acuerdo. Pero de repente va a pasar así, de un día para otro. Se pusieron de acuerdo, mandaron la ley al Congreso y en 24 horas la aprobaron. Hay elección tal día, empieza la. ¿Se entiende? Un problema súper práctico. ¿Qué sería lo deseable? Que los cabildos, que la, la ciudadanía ha ido armando, ¿no es cierto? A nivel gremial, como en el caso de los profesores, a nivel barrial, como está ocurriendo en todo Chile, formaran una gran organización que representara a los ciudadanos. No vamos a tener esa organización desde abril, y mucho menos cuando los medios de comunicación se han puesto de acuerdo, no en que Chile no existe. No, noten que me enteré que acuchillaron a alguien en el puente de Londres pero resulta que no sé lo que ocurrió en la plaza Italia el día de ayer, pues no aparece ningún, en ningún medio entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? lo que yo creo es que si el gobierno, si los empresarios si el parlamento se puso pálido con esta protesta, los dirigentes sindicales deberían ponerse igualmente pálidos ¿se entienden? lo que hay que hacer en este minuto no es solo presionar al parlamento hay que presionar a nuestros propios representantes. Hay que hacerle lo que le hicieron a Boric, al presidente, a la presidenta de la CUP. Y decirle, mire señora, usted no está representando al Partido Comunista en la CUP. La CUP no está representando, ¿no es sé, a la izquierda en, en la CUP. No, la CUP representa a los trabajadores. Y los trabajadores están en la calle. Entonces hay que hacer la presión para los dos lados yo creo que hay algunas organizaciones que son más confiables que otras, sin embargo lo prudente es que la negociación la lleven las organizaciones grandes, claro porque hay colectivos muy chiquititos que tienen muy, muy consecuentes pero vamos siendo prácticos, ¿eh? entonces claro, yo no pondría la mano al fuego ni al agua caliente siquiera por nuestros dirigentes sindicales todo reside en que seamos capaces de presionar a los dos lados, desde la calle. Como decía <ríe> un compañero, acá en la calle, codo a codo somos mucho más que dos preguntas. Hola, buenas. Eh, bueno, gracias a todos los que asistieron, gracias por venir y por este espacio, en los que lo organizaron. Eh, mi pregunta es por lo que usted dijo al comienzo de que el acuerdo por la paz de la nueva constitución se puede caer mi pregunta es eh, si esta afirmación es más como una apuesta o un deseo o hay elementos concretos que si uno analiza uno puede considerar de que no es verdad este acuerdo en una o dos semanas en un mes realmente se puede caer porque el peor peligro que yo veo es un desgaste de, lo, de la fuerza social sin ningún fruto, siento que eso sería terrible pero, pero ese es el único Eh, yo creo que nosotros tenemos que afirmarnos en una cuestión eh, que es esencial de, de comunicación. Decía que a Mario de Forde, presidente de la Renovación Nacional, se le salió un dato, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación le preguntaron, el tipo dijo, mire, es que con cuatro millones de personas en la calle uno tiene que negociar nomás. Fíjense en el número que dio, porque en todos los diarios dice que en la Plaza Italia hubo un millón de personas el tipo dice 4 millones ¿qué es lo que yo creo? lo que yo creo es que cada comisaría de Chile manda un informe al Ministerio del Interior y ellos sí saben lo que nosotros no sabemos ¿cuántas personas están? a lo largo de todo Chile haciendo cabildo, ¿no es cierto?, protestando en la casa, que sé yo, chao, en Anchao, parina en Parinacota, en Ancud, ¿no es cierto?, en Osorno, en Talca, de repente cuando salían las noticias, cuando salían las noticias, como, como decía, como que en Chile no, no existiera, pero uno se enteraba, ¿no es cierto?, ¿Qué sé yo, en Tal Tal, ¿no es cierto?, en Los Molles hubo ¿no? Un, una marcha. Entonces, hay más, primero, hay más indignación de la que uno se imagina. Nosotros mismos no nos imaginábamos de lo enojados que estábamos segundo, hay más gente en la calle de la que imaginamos entonces, y ellos lo no saben en ese, entonces no, no es improbable que se caiga el acuerdo yo creo que nosotros podemos empujar un poco haciéndole un llamado al presidente de la república yo en todas las tribunas que encuentro aprovecho para hacerle un llamado a Sebastián ustedes si tienen algún pituto, algún contacto si alguien puede mandarle el video, no sé, pero se está tomando. Voy a hablar para la cámara, así como hablan en la tele. Sebastián. Sebastián Piñera es un hombre inteligente, franco, directo, ¿no? Le gusta que te digan las cosas claramente. Además pertenece a una familia tradicional chilena, ¿no? los Piñera, Cheñique. Bueno, su padre fue embajador en Estados Unidos, allí prestó servicio y la historia dirá a quién le prestó servicio. Sí. Su tío es obispo de la iglesia católica, un obispo fiel, ¿no? capaz de callar para proteger a los suyos de hacer un gesto, ¿no? Su hermano es un gran economista que tuvo ¿no? la osadía de calcular hace 40 años que los fondos de pensiones iban a rentar un 12% anual durante 40 años. O sea, un economista con una imaginación infinita, ¿no? Gente capaz de hacer grandes gestos como eso. Entonces hay que pedirle, Sebastián, renuncia. <risa> hazlo por Chile, hazlo por la paz, pasa a la historia como el presidente de la paz, el que escuchó a todos los chilenos se hizo un lado formó un gobierno provisional con el único objetivo de hacer una asamblea constituyente como lo hizo Arturo Alessandri Palma en 1925 yo le diría al comandante en jefe que haga lo que hizo Carlos Ibañez del Campo en 1925, mire comandante hágase cargo del gobierno llame a una asamblea constituyente y pase a la historia como el que permitió una nueva estructura institucional este llamado lo hago no solo a ti, Sebastián, sino a los empresarios de Chile. Cuiden el modelito, porque lo que están haciendo, poniendo al símbolo del neoliberalismo en la presidencia de la República, es poner en peligro a este modelito. Es una torpeza, es un error que hayan puesto justo al tipo más desagradable como presidente de la República, que solo se justifica por su ambición personal. Cuiden el modelito. Pongan a un político de segunda categoría a encabezar. Un gobierno provisional, digámoselo, digámoselo, hagámoselo saber a los empresarios, a Luxing, a Paulman, ¿no es cierto?, a los Solari, que sé yo, a los Mates. ¿Quieren cuidar el modelito? Muy bien, hagan una constitución decente. Saquen al, al símbolo del neoliberalismo y pongan un monigoto, porque las, los conflictos sociales se administran, no se reprimen. ¿sí? Sin embargo, seamos súper prácticos si este acuerdo no se cae lo que va a ocurrir es que va a haber una asamblea constituyente que va a operar con una planadora de dos tercios para imponer las mismas disposiciones con otro lenguaje mi opinión es que lo que va a ocurrir en ese caso que es el peor de los escenarios es que la nueva constitución va a consagrar todos los derechos fundamentales que no le cuestan ni un peso al neoliberalismo que los homosexuales puedan adoptar niños no, que haya paridad completa de género. Y que los pueblos originarios tengan autonomía no le cuesta ni un peso al modelo neoliberal. Lo que ellos necesitan es asegurar las concesiones mineras, es asegurar las FP, es asegurar la autonomía del Banco Central y para eso lo que esperan es tener dos tercios. Entonces, la política última, la política ya nos pasaron la planadora, es que los sectores progresistas de este país tienen que ser capaces de lograr un tercio de la Asamblea Constituyente que sea de la que ellos decidan porque no fuimos, porque el acuerdo no se cayó nunca, lograr un tercio y bloquear todos los acuerdos que la derecha económica, ¿no es cierto?, quiera meter en la constitución. Para lograr un tercio más uno, hace falta un gran referente antineoliberal en Chile. Y entonces, respirar hondo, porque hay que tener paciencia. Llamar a Gabriel Boris y decirle, Gabriel, perdonamos, vamos todos juntos, la dueña de casa, ¿no? el canalla que gana 9 millones de pesos porque necesitamos un arco muy grande los animalistas, las feministas radicales perdón pero tengo una cierta dificultad para decir revolución democrática lo dije, lo dije lo dije, ¿y qué? porque necesitamos un verso para lograr una constitución plana que no favorece a ninguno de los dos lados y después dar una larga pelea en leyes de quórum simple ¿sí? pues, por la AFP, por las mineras, qué sé yo ¿se entiende? noten que estoy... porque nosotros tenemos eso, si tenemos la gente en la calle tenemos ese poder estoy diciendo la última carta, la carta que tenemos escondida para que la trabajemos desde ya. Escenario 1, se cae el acuerdo, logramos una asamblea mejor. Escenario último, no se cae el acuerdo, nos pasan la ganadoras, entonces tratamos de conseguir un tercio para bloquear todo. Vamos, que se puede. Eh, buenas tardes, profe. Creo que, que igual lo que se supone que iba a hablar de un día en la tarde, en el winter, creo que igual sería bueno adelantarse un poco eh, y hacer como algunos como, eh, detalles de lo que debería hacer, se supone según su perspectiva o según la perspectiva que se defendió ahí en el foro eh, la Asamblea Constituyente. Entonces, respecto a eso, hay algunos elementos que uno puede revisar en Internet o en, en los espacios donde están las conclusiones de ese juego. y uno de esos elementos por ejemplo es la manera en que se van a elegir los representantes de la asamblea. creo que ese es un elemento clave eh, el otro elemento creo que, que es importante es cuál es el rol de los cabildos este, porque muchas personas hemos estado participando en cabildos y una de las cosas que más se oye ahí es que los cabildos deberían tener de alguna manera una incidencia y hacerse vinculantes a la hora de, de establecer la nueva Constitución. Eso. Es preferible una Asamblea Constituyente grande, ¿no? para que si la quieren comprar por lo menos les cueste cara. Nosotros pensamos que la Asamblea Constituyente debería tener, según el censo electoral de 2017, 311 eh, delegados. ¿sí? Eh, después de en eso, hemos peleado durante seis años. ¿no? Si sí, el sistema mayoritario, digo, dentro de los ocho que somos, el foro. ¿no? por eso te digo que estamos divididos. ¿no? Y la, yo dije que estamos divididos 5-3, en realidad estamos divididos ¿no? cuatro y medio, tres y medio, porque hay uno que no se decía. Eh, lo que creemos después de muchas peleas es que la, el, la base de deberían debería ser la base de los diputados. ¿Sí? Son, hay 28 distritos de diputados en cada distrito deberían haber tres eh, constituyentes de, de base ¿sí? como mínimo y enseguida un constituyente por cada 70.000 habitantes eso lo que, lo que se logra con eso es que la región metropolitana baja un poco y las regiones quedan mejor representadas esa es la idea la idea es que sea por sistema proporcional ¿Ah? El sistema proporcional tiene gracias y tiene desgracias. Lo que hace el sistema proporcional simple, no el sistema proporcional modificado o tonto, ¿ah? que es el actual. <coughs> eh, un sistema proporcional simple con arreglos. ¿ah? Con arreglos, por ejemplo, como que hay tres bases, etc., pero con cifras repartidoras. La idea es favorecer pactos. Pactos que tengan proyectos de país. Pactos que permitan subpactos. Y, y, y, y además establecer la posibilidad de listas de independientes solas ¿sí? eh, y listas de independientes integradas a pactos también se declaran independientes pero que se adhieran a un pacto eh, la idea es que la asamblea tiene en su resultado que ser paritaria en género y tiene que contemplar un 15% de delegados provenientes de los pueblos originarios la, lo ideal es que la, la edad mínima para ser elector y elegible sea 16 años. Hay por lo menos 10 países en América Latina que la edad no siento, de electoral es 16 años. Eh, la idea es que funcione la cifra repartidora no solo entre los pactos, sino dentro de los subpactos también. ¿sí? Eh, nos parece una mala idea. Que la Asamblea Constituyente sea elegida eh, a la sana. que es una proposición, que agarren el luz, lo metan en una tómbola, ¿sí? que nos parece una mala idea que la Asamblea Constituyente sea elegida con el sistema mayoritario que favorece a los candidatos individuales, ¿sí? porque es una mala idea tener delegados constituyentes que tienen eh, intereses locales porque responden muy bien a su interés local, pero podrían responder de una manera impredecible frente a otro. El ejemplo que yo he puesto, ¿no es cierto?, es lo que pasa con Freirina. ¿ah? Podría el pueblo de Freirina lograr elegir un delegado constituyente solo para asegurar, ¿no es cierto?, que no haya chancho, ¿no es cierto?, de Freirina, pero elegir al cura. Al cura del pueblo que es súper buena onda, qué sé yo. Y entonces se comporta progresista en la cosa ecológica pero se opone a los plenos derechos reproductivos de la mujer entonces necesitamos delegados que tengan proyectos globales en los cuales, por supuesto, inscribir los intereses locales tu pregunta era sobre el mecanismo pero tenías otra pregunta además Perfecto, a la vinculación con los cabildos. ya lo que nosotros vemos es que la Asamblea Constituyente tiene que tener mecanismos participativos. ¿sí? Eh, primero, eh, tiene que haber un mecanismo para que se puedan presentar mociones constituyentes de parte de los ciudadanos. Con un 5% del padrón electoral, los ciudadanos podrían obligar a la Asamblea a discutir ciertos temas. No, eh, no a aprobarlos, pero por lo menos obligaba a discutirlos. ¿no? Eh, la segunda cuestión es la transparencia radical hay dos canales de televisión del Congreso todas las sesiones de la Asamblea Constituyente deberían ser televisadas, todas las actas deberían ser públicas, que no nos digan que el capítulo de las Fuerzas Armadas es de seguridad nacional que no nos digan que el capítulo del Banco Central solo se discute entre expertos todo público, si es todo público, entonces hay eh, posibilidad de impugnar a lo largo de las discusiones Creemos que los delegados constituyentes tienen que estar obligados a informar a sus electores una vez a la semana. ¿Sí? Obligados. Enseñó una cosa muy bonita que los 10 no sé, delegados constituyentes de Valparaíso se pusieran frente al municipio eh, a, a explicar. no de que esos 10 delegados tienen orientaciones distintas. Y que cada uno cuente la película desde la derecha, desde el centro, desde el independiente, frente a los ciudadanos. En ese contexto, creemos que la ley tiene que darle una forma institucional a los cabildos ciudadanos. Cada municipio tiene que organizar un cabildo ciudadano por obligación, un cabildo que en los municipios más grandes contemple cabildos barriales y tiene que organizar la instancia en que los constituyentes dan cuenta ante la gente y reciben ¿no las la opiniones. En ese sentido... Eh, yo creo que el movimiento de cabildos que se ha ido eh, formando puede tener una salida institucional, porque eso es lo importante. No, no quedar en la periferia de la política, sino que quedar donde eh, podemos ser considerados como parte de la legitimación de algo. ¿Sí? La verdad era no me lo orientaba a eso porque.. Ya hablaba de formular partidos políticos desde el... bueno. es un poco lo mismo de lo que están hablando como formular eh, partidos políticos desde las regiones para que esa representatividad que ahora no existe se, se genere y haga esta competencia de los dos tercios bueno, hay ciertas cosas que a mí me cuesta decir porque tengo gol ineditable y cada vez que las digo me no sé siento una puntada al lado pero necesitamos a los partidos políticos <risa> Bueno, son cosas que no me salen muy bien, pero bueno, necesitamos a los partidos porque tienen una estructura institucional, ¿no es cierto? Porque tienen llegadas, están en todas partes, está bien, pero sobre todo, ¿verdad? ojalá que podamos confiar más en los ciudadanos a pie, organizados en listas independientes, organizados en pequeños colectivos, es decir, que los animalistas, que las feministas radicales, que los colectivos mapuches que esperan, no, es cierto? no tierras individuales, sino un pueblo autónomo, formen sus listas y se hagan presentes. ¿sí? Pero la cuestión estratégica, yo insisto, porque aquí hay que tener una paciencia infinita, la cuestión estratégica es armar un polo antineoliberal dentro de la Asamblea y yo creo que una cuestión para eso, además de la paciencia y del diálogo, es eh, formar un programa mínimo a formar un programa de cuestiones, uno que no vamos a dejar pasar y otro que vamos a tratar de poner. ¿sí? Sobre eso espero yo en la tarde decir qué, qué es lo mínimo, uno, que uno no puede dejar pasar, o dos, en el mejor de los casos, si la asamblea constituyente nos favorece, que nosotros deberíamos poner en la Constitución. Hola, buen día, profe. Qué bueno escucharlo de vuelta después de... Sí. el arci hace... Uh, eh... antes que lo saquearan los nuestro Exacto. Preguntarle si, si... si piensa que hay alguna tarea importante que hacer con los, <risa> con los estudiantes, con los jóvenes que están en la estrategia de la primera línea. Si es que hay y cuál sería. Y qué se puede hacer con el, con el tío con la tía de derecha, que está medio muy eh, un poco con sus convicciones o simplemente con sus prejuicios. Y si habría un tercer actor import importante de convencer en una tarea pedagógica, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se podría hacer? Bueno, nosotros vivimos en un país, ¿no es cierto?, que, en que la opresión ha llegado a unos niveles tales que los ciudadanos son mucho más lúcidos más responsables entre 14 y 20 años que de 20 años arriba. los jóvenes de Chile son más lúcidos respecto de la situación de Chile y son síntomas además de la cagada que ha quedado en cada hogar de Chile con el endeudamiento, la precariedad laboral, no es cierto, las tarjetas de crédito, cuando uno se enferma entra en catástrofe, etc. Los jóvenes han sintomatizado eso. Por eso en 2001, por eso los pingüinazos, por eso en 2011 se iniciaron los secundarios, no los universitarios, que después le dieron la espalda al movimiento secundario en 2011 cuando, no sé, todo se dijo, no hay recursos para la gratuidad de la educación, son los secundarios los que dijeron hay que renacionalizar el cobre. ¿Entiendes? Entonces, ahora, con esa conciencia cívica hay que dialogar, porque lo que está ocurriendo es que los jóvenes sienten que tienen que proteger a los propios adultos, están operando como papás de los papás. Entonces, la idea de primera línea es una cuestión, no sé, conmovedora, y yo lo he visto en diálogo ¿no es cierto? Como esto, que un estudiante es vaga y dice: Si no fuera porque nosotros defendemos los carabineros, ¿no es cierto?, pasarían por encima de la abuelita que iba en la marcha. Y entonces a mí me vengan a decir: Oiga, pero no es usted a los 16 años el que tiene que enfrentarse a pacos que ni siquiera tienen instrucción para defender a la abuelita. Me han dicho: Pero es que los carabineros atacan a los estudiantes, que se yo, a las manifestaciones indefensa. Y lo que yo les he dicho es: Mire, los carabineros no atacan. Los carabineros provocan a los estudiantes, los atacan con un objetivo. ¿sí? El objetivo clarísimo es tener la foto para el Mercurio el día siguiente. ¿entiendes? El objetivo clarísimo es que cuando hay una gran manifestación, el 30% de la noticia es se juntó mucha gente y el 70% desgraciadamente terminó en desorden. Y entonces, claro, tiene que estar el carabinero ahí armando la escena ¿no es cierto?, para que el movimiento social se desimple por esa vía. Entonces, mi opinión, yo no soy candidato, no voy a ser candidato a concejal ni a nada, entonces puedo decir las cosas derechamente. Mi opinión es que hay que oponerse a esa famosa primera línea. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nosotros no nos podemos poner chaquetas amarillas. Nosotros no podemos reprimir a nuestros propios estudiantes, ¿no es cierto? Que además frecuentemente son nuestros propios hijos, sobrinos. No, lo que nosotros tenemos que hacer es dialogar con los estudiantes. <coughs> dialogar en el, yo, para mi gusto, yo soy profe, ¿no? En, en estos términos. Mire, ¿usted quiere que a la marcha vengan las abuelitas? ¿Usted quiere que los discapacitados, ¿no es cierto?, puedan circular en la marcha? ¿Usted quiere que vengan los cabros chicos? Entonces no me arme el escándalo de la barricada. ¿Se entiende? aquí con la barricada yo no sé es una cuestión de número tiene un significado político si todo Chile se incendia las barricadas son legítimas si usted me arma una barricada al final de cada marcha lo único que está sirviéndole de pretexto al Mercurio a Televisión Nacional y a la CNN ¿se entiende? entonces yo creo que en eso hay que ser muy claro ¿no? hay que seguir la pauta general con la izquierda con el progresismo se dialoga se pelea con la derecha entre nosotros dialogamos y se dialoga antes. Desgraciadamente yo creo que no es posible dialogar con los estudiantes durante una marcha, al lado de la barricada. No sé, cualquiera de ustedes que haya tratado no sé, de detener una guerra de agua sabe que no se puede detener una guerra de agua ahí, en el patio. ¿Entendéis? Aún no lo mojan. No, nosotros somos profesores y podemos dialogar con los estudiantes. ¿Qué es lo que necesitamos? un movimiento social muy amplio, muy masivo, en que nadie tenga temor a salir a la calle, un movimiento social lleno de cámaras, lleno de celulares apuntando hacia los pacos. Lo estamos viendo. Ustedes van a pagar la derecha. Y finalmente los empresarios les van a dar la espalda y los que van a caer presos son ustedes con su escopeta de perdigón. No los empresarios, ¿no es cierto que con mano mora mandan, no es cierto a disparar contra la gente? Y entonces. Yo diría, la, la primera línea de una marcha deberían ser los celulares. Lo estamos grabando, sonrían. ¿Se cuenta? La primera línea de una marcha debería ser facilitarle el paso a las carabineras que van a contar el cuento, mi comandante, vienen 10.000 por acá, vienen, no sé, 30.000 por acá, huyamos. Bueno, pase, nomás informe. ¿Se entiende? Es un despropósito de quitarse con los pagos rasos por lo que hace el UCI. ¿Quieren ir a saltar la casa de Luxi? Traten de hacer. Traten de llegar al Costanera Center. Traten de llegar a, la, a las clínicas privadas y se van a encontrar, ahí sí, con fuerzas especiales, con los milicos defendiendo, ¿Se entiende? Entonces el diálogo es este. Porque mi opinión es que el poder no le tiene miedo a las barricadas, No le tiene ni un miedo a las barricadas, Son perfectamente funcionales. El poder le tiene miedo a la cantidad de gente en la calle cuando hay 100.000 personas en la calle no se puede ocultar ¿se entiende? Tienen que hacer un esfuerzo comunicacional para decir no pasó nada y lo que necesitamos son 100.000 personas en Valparaíso 50.000 personas en Talca un millón de personas en Santiago según la población de cada ciudad y para eso lo que yo haría sería dialogar con los estudiantes ¿quieren hacer primeros auxilio? hagan primeros auxilio ¿quieren hacer sus batucadas? hagan su batucadas pero no me caí. La marcha de las abuelitas, los discapacitados y los niños, dando la función, la función, ¿no es cierto?, de la barricada o presentándose a proteger a sus propios padres como una supuesta primera línea. Yo no tengo ni un problema en decirlo claramente porque no soy candidato. Yo creo que la izquierda históricamente ha tenido una actitud oportunista respecto de esa violencia aplauden a los cabros, qué sé yo, y resulta que son los cabros los que caen, les cagan un ojo. Y después, ¿no es cierto?, cuando viene la hora de las regeneraciones, ¿dónde están los que dijeron armen una primera línea? ¿Se entiende? No podemos permitir que nuestros jóvenes sean carne de cañón y sean titular del Mercurio. Y yo creo que los jóvenes que tienen más conciencia que nosotros son capaces de entender eso. En particular, los jóvenes de las barriadas populares que saben como los pacos reprimen no en las manifestaciones, sino todo el año. ¿Se entiende? Ese diálogo es posible. Y para que las manifestaciones sean realmente masivas, es necesario. No. Eh, bueno, tengo tres preguntas. Bueno, primero gracias, profe, por toda la exposición. Eh, ¿Debiese existir un mandato imperativo, eh, un mandato con, eh, con respecto a los representantes constituyentes en relación a los cabildos? ¿En relación a los cabildos? Yeah. para Cuando haya ese diálogo? Segundo, ¿qué pasa si aprobaron el TPP11? Y tercero, ¿cuál sería su mensaje a los estudiantes universitarios con respecto a cómo vincularse con esto? Porque los secundarios han demostrado tener mucha más conciencia histórica que nosotros los universitarios, entonces ¿qué hacemos nosotros? <coughs> Desgraciadamente lo, las asambleas constituyentes son muy cortas para implementar una medida democrática que se llama revocatoria de mandato. ¿Ah? Podría, eventualmente, pero como es un año, no tiene mucho sentido revocar el mandato de alguien que está un año. O sea, elegimos un constituyente y nos casamos con él, ¿sí? eh, con Z. El, eh, entonces, el mandato se supone que es imperativo el delegado representa a los representados el problema es que hay que presionar ¿eh? para que eso sea cierto una manera de presionar es la transparencia las votaciones de la asamblea constituyente no pueden ser secretas no tienen que una. esto de votar en una urna no, tienen que votar a mano alzada, en un tablero porque una manera de presionar a los que votan ¿no es, cierto? es que se sepa por qué votaron ese tipo de cosas podemos hacer en ese sentido es la obligación de informar a los cabildos municipales tiene que ser obligatoria, digamos, tiene que ser sí o sí. Las tuyas eran tres preguntas. Una: si el mandato es imperativo, sí lo es, pero la única manera de fiscalizar es la transparencia. La segunda: el TPP. Eh, yo creo que el TPP se va a aprobar. Falta una sola reunión del Senado para que se apruebe el TPP. Una sola. El Senado tiene una lista en la agenda como de 70 temas y entonces no han, no han alcanzado, no han tenido tiempo, porque hay una precedencia de los temas que discuten. Pero apenas lleguen al tema número 70, lo van a aprobar entre gallos y medianoche. ¿Sí? Eh, al respecto lo que nosotros hemos propuesto es que la Asamblea Constituyente tiene que tener el poder de derogar cualquier disposición que el Estado haya asumido desde dos años antes hasta que se promulgue la Constitución. Derogar endeudamientos externos, derogar tratados supuestamente de libre comercio, pero que en realidad son garantías para transnacionales, derogar la, las concesiones que se hagan durante ese año. Ah, porque podrían regalar todo Chile con concesiones mientras la asamblea está eh, funcionando ¿sí? la tercera pregunta era sobre los estudiantes secundarios no, universitario. perdón, universitarios yo a los estudiantes universitarios les diría pero ya no es necesario porque las universidades han estado, han estado cerradas váyanse para su casa porque es en los barrios donde están los ciudadanos no en las sedes universitarias la torpeza más uno es tomarse la sede universitaria. Usted veo que la mayoría son o han sido recientemente estudiantes universitarios y saben que en las tomas quedan cinco personas y la gente que vive en Ijipue y en Villa Alemana, se va para la casa. Y más todavía la que vive en Rancagua y que llega a la quinta región, ¿no es cierto? la torpeza más grande. No hay nada más desmovilizador que tomarse las universidades ¿eh? o que centrar la protesta en torno a las universidades que no están en los barrios. Ahí en el campus sausalito, ¿no es cierto?, de la católica, se supone que podrían hacer toda una cosa, nadie sale del campus universitario. Y entonces, adentro ocurre la revolución y en el almacén del, del frente están vendiendo helados como si no pasara nada. Entonces, váyanse para su casa, integren, ¿no es cierto?, intégrense a los caminos barriales, o ¿no? venen como ciudadanos. Yo tengo que decirlo, a mi gusto es una suerte, es una suerte, es una gran cosa que esta protesta social masiva no haya sido ni iniciada ni eh, vanguardizada por los estudiantes universitarios. Porque cada vez que los estudiantes universitarios han salido a la calle han salido a defender sus reivindicaciones. Es lo que pasó en 2011, ¿no es cierto? Se cagaron en los secundarios, los colegios ahora van a ser, ¿no es cierto?, privatizados igual, ahora en estas corporaciones anónimas que los van a administrar, y los universitarios en cambio ganaron, y más encima ganaron una gratuidad trucha que le metieron en el dedo en la boca. Bueno, buenas. Eh, Son dos preguntas, por eh, entendiendo ya que llevamos un mes desde de que empezó el estallido social y entendiendo el desgaste que eso provoca en la ciudadanía, ¿cuáles deberían ser las nuevas formas de manifestación social que no necesariamente tenga que salir a marchar, ya que eso provoca un desgaste físico para todos nosotros, y entendiendo que quizás ya el recurso de la marcha, de la marcha ya está un poco agotado? Eh, ¿cuál, entonces la pregunta sería, ¿cuáles serían las nuevas formas de lucha? Y, y dos, ¿cómo la ciudadanía va a ser capaz de poder entregarle una institucionalidad a los cabildos. O sea, mi idea sería que yo creo que la, la, las personas eh, deberían entender el sentido histórico que han tenido las municipalidades a lo largo de la historia y que las municipalidades sean las encargadas de poder entregarle esa vía institucional a los cabildos. Eh, la primera cosa es que la, la protesta social en Chile no está tan decaída como dice la tele. Uno ve, no sé lo que pasa en la calle, lo que pasa en los barrios, pasan diez veces más de. Ah, pues noten que todo el discurso oficial es, incluso un ministro dijo, ya pasó el tiempo de las protestas. ¿No? Y Gente sigue, no es en la calle con el caceroleo, etcétera. Esa es la primera. cosa La segunda cosa es que yo creo que tiene que haber una marcha grande por semana, no todos los días, una y por semana. Porque estamos en diciembre, va a llegar enero, no puede ser una por mes, ¿sí? no, una por semana, pero una. Les dejamos ahí, abren el monlo otros cinco días, sin no hay problema. Pero pongan cortinas de fierro ¿no? ¿Cierto? el día que va en la marcha, porque la gente está muy, está muy enojada. ¿sí? No se arriesguen, Eso, ese es el mensaje: no se arriesguen, pongan cortinas de fierro, muéstrenle al mundo que este no es un oasis de paz es un oasis de abuso hasta tal punto que todos los comercios tienen que poner cortinas de fierro para contener la indignación de la gente cuando la gente sale a la calle ese es el modelo entonces, una marcha de semana no más, sin embargo yo creo que hay que hacer infinitas actividades locales, más chicas que una marcha barrio por barrio ¿sí? por ejemplo el caceroleo en la plaza, todos los días cada uno vive cerca de alguna placita, todos los días un grupo, ahí en, yo veo en uñó, entonces hay un caballero que lleva un parlante. Pero lleva un parlante, y bueno, la cultura de izquierda, ¿no? Ponen velitas, los muertos, qué sé yo. Una cultura un poco tritona. Pero igual, ponen velitas y todos los días, todos los días, todos los días. Hay una determinada hora en que se junta más o menos un choclón y entonces cortan la calle. Y entonces el que va la pasa, en los otros lados de la calle sigue la gente circulando, ¿se entiende? Pero todos los días en chiquitito, miles de veces. ¿Por qué? Porque como digo, los pacos saben eso, y suman, suman, suman, suman, suman y el ministro del Interior se pone págil aunque nosotros no lo veamos. ¿sí? La otra cuestión es que en Chile se está produciendo una gran clase de educación cívica a cielo abierto en todas partes. En todas partes, lo digo bien, está, lo que estoy diciendo aquí, ¿no es cierto? Lo he, he ido a decir a Peña Lulena, a Pedro Iglesias, la que sé yo, y me llueven las invitaciones a Sergio Gris, a mí, ¿no es cierto? Yo creo que deberían haber más compañeros que hagan la misma tarea, porque no se no se dan cuenta, las cosas que acabo de decir son súper fáciles de decir. Y las preguntas yo contesto porque soy súper sabio. Pero si alguien no es suficientemente sabio, entonces entre todos saben que ¿qué creemos? En plural, nosotros, que sería la respuesta de este problema. Entonces, la micro protesta generalizada el capítulo de educación cívica generalizado la marcha una vez a la semana y el orden. Y la paz. No sé si se dan cuenta. Una vez a la semana, el caos. Y los otros cinco días, y que la gente vaya al supermercado. ¿Se entienden? Durante un día, los supermercados nos tienen miedo a nosotros. Los otros cinco días está bien, porque nosotros le tengamos miedo a los supermercados, que es lo que ha ocurrido durante 30 años. Pero, pues, ella, perdón. ¿Y luego? ¿Y luego? Buenos días, eh, usted ha señalado... Eh, la necesidad de construir un programa mínimo, o debiéramos apuntar, ¿verdad?, junto con el proceso constituyente y la asamblea constituyente, eh, construir un programa mínimo. Yo consulto eh, desde su perspectiva, desde su análisis, eh, cómo debería plantearse la violación de los derechos humanos en este programa mínimo. Esa es como una primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿de qué manera...? el movimiento social y la construcción de esta nueva, positivamente, pensemos en esta nueva constitución, de qué manera es posible que esta eh, demanda, ¿no es cierto?, este programa mínimo de violaciones por los derechos humanos, de no más impunidad, puede eh, vincular y romper, ¿no es cierto? la impunidad histórica que ha existido de derechos humanos, de los detenidos desaparecidos, ejecutadas políticas y toda la atrocidad que se cometieron en dictadura, porque... La impunidad que existe hoy día, política, económica y social, sin duda está vinculada a esta impunidad instalada en Chile que se expresa en el empresariado cuando hace lo que quiere y no pasa nada. Entonces la impunidad ha tenido un impacto. Tremendo en esta sociedad. Entonces, políticamente, socialmente, jurídicamente, este programa mínimo, ¿cómo puede abrir un camino, no es cierto? ¿Será posible o eso ya pasó, ya no va a ser posible? Primero, resolver el programa mínimo de eh, la violación a los derechos humanos cometida durante eh, el gobierno de Piñera. Y segundo, ¿qué posibilidad existe es que esta, esta no impunidad pueda abrir un, un camino distinto con la impunidad histórica? Miren, yo, yo les insisto, yo no voy a ser candidato, yo no tengo clientela, porque la gente, yo nací en marzo, ¿no? Soy marxista. Y entonces conozco toda mi vida cómo opera la izquierda, yo me ubico dentro de la izquierda, incluso de la izquierda más radical, y sé cómo se habla. Y sé que hay clientelas, claro. que hay que decir cosas, ¿no es cierto?, políticamente correctas para grupos, los que estuvieron en el exilio, las víctimas los, <coughs> humano, de los derechos humanos, de atentados de derechos humanos, los pueblos originarios, hoy día las mujeres, uno tiene que, que decir cosas políticamente correctas. Yo no. Si vienen acá y traen a alguien que va a ser candidato a diputado, <coughs> mañana los derechos humanos son los primero Yo no. Yo creo que es preferible decirla firme, ser súper pragmático, porque darnos dignidad en las palabras no le cuesta ni un peso al modelo neoliberal. En Argentina, cuando Kirchner ¿no es cierto?, quería hacer la movida sucia con la deuda externa, lo que hizo fue entregar a todos los generales que no habían caído a la justicia y pasó como apóstol de una supuesta izquierda latinoamericana porque los generales que habían estado salvando se fueron a parar a la cárcel y los generales fueron a parar a la cárcel y Argentina cayó en la bancarrota de la deuda externa al mismo tiempo porque taparon una canallada con algo no es cierto?, Démosle un titular bonito porque lo que nos importa no son los milicos, milicos viejos a la cárcel en cambio especuladores financieros nuevos todos los brazos abiertos, ¿se entiende? Entonces, ojo, porque una gracia que pueden hacer con la Constitución es llenarla de declaraciones emocionantes de derechos, ¿se entiende? Como decía, que los homosexuales puedan adoptar niños, que los pueblos originarios tengan autonomía, entonces, ¿qué es lo que pasa con la Constitución de Colombia? La Constitución de Colombia es la que más derechos de todo tipo de género, económico, social, digital, del medio ambiente, consagra, y resulta que ninguno de esos derechos es reclamable, y en Colombia hay modelo neoliberal igual, ¿no es cierto?, y están siguiendo el mismo camino que ha seguido Chile en 30 años. Entonces, súper pragmático. Tiene, la constitución tiene que establecer, ¿no es cierto?, claramente una solución al problema de los derechos humanos, de esa deuda histórica que se ha ido acumulando porque resulta que la verdad nunca se ha realizado, las investigaciones nunca se han hecho y los milicos responsables nunca han llegado a la cárcel a pesar de que se saben. <coughs> Regalaron así, metamos torturadores a la cárcel y los generales todos libres. Incluso los torturadores en la cárcel siguen siendo milicos y recibiendo el salario del ejército a pesar de que están condenados a penas fictivas y jubilan con las pensiones no cierto millonarias que tienen, a pesar de que están condenados por 200 años, no cierto decisión. Bueno, por supuesto que la Constitución tiene que tener no cierto un capítulo para eso, porque eso también es parte de la indignación histórica de Chile. Sin embargo, el programa mínimo tiene que apuntar a desmontar el modelo neoliberal. ¿Se entiende? Luxis le importa un comino mandar a todos los milicos que es culpable preso. No sé si entienden, no le cuesta ni un peso. Y además que ha como rey, como defensor de los derechos humanos. Entonces tiene que haber un pronunciamiento claro sobre la deuda histórica que hay en este país por los derechos humanos. Pero el punto fuerte son los recursos naturales, los fondos de la AFD, el endeudamiento externo, los tratados de libre comercio. Eso es lo que le duele al neoliberalismo. Y en ese caso no podemos aceptar, ¿no es cierto? Un enunciado grande, vago, glorioso que nos deja tranquilos porque nuestra dignidad ha sido considerada y una letra chica miserable en que detrás del enunciado el cobre siguen llevándose los norteamericanos, los fondos de las pensiones siguen estando en la, en la ruleta rusa de la especulación financiera. Entonces ojo porque esa transacción se ha hecho en América Latina. Y les cambiamos derechos humanos por modelo neoliberal. ¿Quieren meter a todos los médicos presos? Preso. Pero el Estado se administra de manera neoliberal. Pero las concesiones no se tocan. ¿Se entiende? porque ¿Cuál es la figura? Bueno, nosotros también la conocemos aquí en Chile. Es la figura del arco iris. La alegría ya viene, el arco iris viene, el arco iris llegó, ya cayó. No sé si aquí hay viejos que no cierto? saltaron en la plaza pública en 1989 gritando, y ya cayó, y el tipo siguió siendo comandante y jefe durante 8 años. Tienen que ir los ingleses a tomarlo preso. ¿Se entiende? Entonces que no nos vendan el arco iris. ¿se entiende? Y el arco iris está lleno de derechos intangibles e irreclamables. ¿Se entiende? El Estado chileno presenta una gran disculpa por los abusos hacia el pueblo mapuche durante 500 años, con los actos de reparación que hace el Papa. Ah, cuando dice, la Iglesia abusó de los pueblos originarios en América Latina. ¿Y ¿A quién no le importa que el Papa se venga a arrepentir ahora? Los pueblos originarios lo que necesitan es tierra, recursos, perfeccionamiento, y no un gesto histórico. Porque la dignidad solo se sostiene si tiene una base material, si nos dan dignidad de palabra, ¿no es cierto?, y el cobre sigue siendo norteamericano. Entonces, ojo, porque no estoy diciendo que no, le estoy poniendo un orden. De hecho, y eso es una tentación de los politiqueros de izquierda hacer un programa enorme para satisfacer a todos los intereses y sensibilidades locales. Y en ese programa enorme, en que hasta los animalistas y los veganos están representados, se pierde lo esencial. ¿sí? Se pierde aquello que le va a doler al neoliberalismo. Yo soy partidario de hacer un programa mínimo con esas cuestiones sustantivas. Derogar las concesiones mineras, rescatar los fondos de pensiones ¿no es cierto?, para ser administrados por el conjunto del pueblo chileno, impedir, prohibir que el Estado financie partidos políticos o credos religiosos. En la Constitución dice literalmente los lugares destinados a culto no pagan contribuciones. Dice literalmente. La Iglesia se separó del Estado en 1925 y los curas todavía no pagan impuestos. Esas son. Se acaba la ilusión tributaria. Se acaban los sistemas de bonos, de subvenciones y de concesiones. Y tenemos que pensar cómo se acaban. Esa cuestión... Es la base material de la dignidad. Sí, claro. Sin esa base material podríamos tener una dignidad de palabra. Una dignidad, como decía el presidente Ricardo Lago, ¿no es cierto? Con módicas compensaciones. Ella ¿Sí? Dale las gracias primero por esta conversación. Para mí es una conversación que me ha aclarado muchas dudas. Eh, pero sí preguntar que está hoy en día el voto para el plebiscito ¿debieran votar los adolescentes? 16 años, de edad y debiera ser en Chile nuevamente eh, o mayores de 14 o sea, ¿cómo lo no ve usted eso? ¿y lo otro? ¿voto voluntario o sí, sí. Sí. voto obligatorio? Eh, mi opinión bueno, la del foro todos los votos siempre deberían ser obligatorios, todos los derechos tienen acompañados de leyes la idea de que el voto sea voluntario es un truco ¿no? de la clase política para gobernar solo con la clientela entiende con la clientela directa desilusionar a todo el resto noten que el presidente de la república actual representa el 22% de los ciudadanos ese es el porcentaje de votos que tuvo en la última elección ¿sí? respecto del universo electoral total ¿sí? el voto debería ser obligatorio me han preguntado por la adolescencia de los jóvenes a mí me preocupa más la adolescencia de Sebastián Piñera, Yo ¿no? espero que alguna vez deje de ser un adolescente. ¿sí? No, Yo creo que los jóvenes en Chile han demostrado tener más conciencia y más decisión ¿no es cierto? que los adultos. A mí me parece prudente que sea de los 16 años, pero si fuera de los 14 yo estaría feliz porque creo que en primero medio la gente tiene más conciencia política que en tercer año de la universidad en eso habría que presentar una querella colectiva contra las universidades por significar un atentado contra la conciencia de los pobres. Eh, bueno, quería agradecer completamente al INSUCO, a las profes, los profes que están levantando estas instancias eh, no le tengo ninguna pregunta eh, yo creo que esto está bueno igual eh, para compartir perspectivas. Eh, claramente no podemos estar de acuerdo en todas las cosas pero a mí lo que me vuelve a molestar es que caigamos en estas lógicas eh, nuevamente no. jerárquicas de escuchar al supuesto experto a mí lo que me pasa es que sí hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo pero aquí con tanta lucidez que de repente parece tener y perdón por el ninguneo igual, bueno, eh, me parece una falta de respeto hacia la compañera, hacia las personas muertas, hacia, bueno, hacia usted se burla del movimiento eh, feminista, usted se burla del movimiento antiespecista, o sea, eh, siento que este, este pragmatismo tan masculino eh, vuelve a ser eh, algo contra lo que también se está luchando, que es la primacía de la razón. La primacía de la razón como Dios, eh, como esta figura que se instala con, con la colonización, eh, Dios, el logos, el conocimiento, sí se puede burlar de los universitarios porque también hay harto material para burlarse, pero está cayendo en lo mismo y me parece que este pragmatismo y esta razón eh, tiende a la insensibilidad, y, y ahora estamos reconociendo y compartiendo muchos saberes eh, saberes que históricamente se han mirado menos eh, desde la emocionalidad, desde la intuición eh, el mismo juego en este sistema adultocéntrico el mismo hueveo si nos vamos en la chilena también es tan político y potente como los datos que son útiles y que con un poco de humor son más digeribles pero yo Perdóneme si estoy siendo pesado, pero siento que si nos vamos a escuchar, eh, tenemos que, que ser más empáticos con el dolor ajeno. Y algo que, pocha, un discurso que ahora se está sonando mucho. Y, y nada, no, o sea, de verdad, hay que ser más cuidadosos con las palabras. y tenemos un espacio de poder en el que podemos presentar nuestras ideas y compartir... Respeto mínimo por, por nuestros muertos, respeto mínimo por, por, por todas las luchas que, que implican la devastación de este mundo. Y eso, eso que quería compartir. Mire, yo a la patas, a la patas porque usted me dice, usted no ha respetado. Yo voy a las patas nomás, yo no tengo clientela. Nos hemos acostumbrado a constituirnos como pequeñas clientelas y a ponernos en posición de que nos soben el ojo. No sé si se dan cuenta en la lógica. ¿sí? Todos, tienen, todos esperan una soba de ojo. ¿sí? Eh, compañeras, sin paridad no hay futuro de Chile. Soba de Compañeros, matar animales es, ¿no es cierto?, en contra de la dignidad de la naturaleza. Eso No, uno tiene que intercambiar ideas y decir, yo me opongo a tal cosa. ¿Cómo lo hace el compañero? Yo me opongo a tal cosa. Yo me opongo a esta otra. Conversemos. Aquí lo que hay que hacer no es inhibir el desarrollo de las ideas, sino ponerlas sobre la mesa. Yo hago clase de filosofía. Y si usted me dice aquí, la gran lucha es contra la razón, yo podría preguntarle en un diálogo ya estrictamente académico, ¿qué es lo que entiende usted por razón? Porque usted le regala la razón a la ilustración, le regala la razón a la modernidad, como si la razón no pudiera ser una entidad internamente diferenciada, como si la razón no pudiera ser una cuestión que se opone a sí misma, como si la razón tuviera solo la forma que quiere Descartes y Kant y ninguna otra forma. Es como, es como cuando no es cierto se les regala el poder todo poder es patriarcal Chulo, entonces se le regala el poder al patriarcado. ¿Y, y, y nosotras ¿qué vamos a tener? no, no vamos a tener poder porque el poder es patriarcal ¿se ¿Sí? ¿Sí entiende? eso en el plano filosófico pero me importa particularmente ¿no? eh, el punto del humor el punto del humor ¿Sí? hace siglos que se sabe que el, príncipe, el el primer indicio de mentalidad totalitaria es perder el sentido del humor. Uno. Uno no se puede reír de la herida de Cristo, compañero. Uno no se puede reír del, del sacrificio de Che Guevara que dio la vida por nosotros. Miren. Busquen seriedad en el espectro político y van a encontrar diez veces más seriedad en el lado del fascismo que en el lado de la revolución porque nuestra pelea por la humanidad es una pelea alegre y todas las formas de la alegría que se mezcla con la indignación que se mezcla con la fuerza todas las formas, la ironía el chiste, el emplazamiento son válidas en una comunidad que reconoce el diálogo, que lo reconoce y usted me dice, yo creo que usted ofende al compañero yo le digo, no, yo creo que no lo ofendo. estamos conversando, ¿se entiende? pero ojo porque no corresponde que en el diálogo nos emplacemos mutuamente, es que usted no puede hacer tal cosa no, mire yo pienso distinto de lo que usted piensa ah, bueno, Conversémoslo. hay un amplio espacio de debate, que vamos a hacer con la razón que vamos a hacer con el patriarcado que vamos a hacer con la carne, con la fabricación industrial de comida, etc, ¿se entiende? pero que no me vengan a decir usted no puede ¿se entiende? porque yo no, no, no estoy entendiendo lo suyo como una imposición, sino como un llamado a alí, como la expresión de una sensibilidad con la que estoy de acuerdo. O ¿Entiende? Sea Pero advierto, porque la seriedad termina en el linchamiento, pues. ahí termina la seriedad. Noten que cuando no se pueden contar chistes sobre algo, ¿cómo decirlo? Algo huele mal en Dinamarca. Lo mínimo el requisito mínimo de la libertad de expresión es me puedo reír de lo que quiera el requisito mínimo el humor fue usado a lo largo de toda la tradición filosófica moderna como argumento filosófico ¿No? sobre todo la ironía cuando uno deja de tolerar la ironía chuta, uno debería alarmarse y decir ¿y qué otras cosas no tolerará? Y la lista es interminable ¿se entiende? así que surson corta Compañeros, compañeras, estar indignado y estar alegre no es contradictorio. No es contradictorio, lo hemos visto en la calle. Estamos súper enojados y estamos felices de lo que está ocurriendo. No es contradictorio. El humor no, no, no tiene que ser, ¿no es cierto? La excusa no sería de tal cosa es un impedimento para el diálogo. Vamos, ¿No? conversemos de los discursos que tengan una cuota para nuestro interés particular usted en su discurso olvidó mencionar tal cosa olvidó mencionar el medio ambiente bueno, sí, yo apoyo esa cuestión también pero no tener como emplazamiento si olvidó, no puedo confiar en usted ¿se entiende? si se le pasó por alto hacer eh, hablar no es cierto en términos de variedad de género es que entonces usted eh, es sospechoso ¿Qué política es esa de mantengamos a todos los ciudadanos vigilados? Fijémonos en cómo hablan, fijémonos qué clase de chiste cuentan. ¿Qué política es esa? ¿Dónde la hemos visto? Le puedo citar, lo siento, a Monique Wittig, una de las feministas más radicales de los años 60. Monique Wittig fue crucificada en las redes sociales por decir lo siguiente. Los únicos regímenes que han legislado sobre las, las relaciones interpersonales en el siglo XX son los de Hitler y, los de, y el de Stalin a crucificar ¿se entiende? No de que esa intolerancia curiosamente opera más hacia el interior del progresismo que hacia afuera somos en pelear entre nosotros en el campo progresista se discute se dialoga se ríe se baila Toda la mierda hacia la derecha. Toda la, todo el esfuerzo de tirar nuestra ira que vaya hacia el enemigo. Pero cuando nuestra ira se consume entre nosotros, yo soy súper práctico, racional. No ilustrado porque la razón es mucho más compleja que lo que la ilustración dice. Pero racional. Si nos tiramos mierda entre nosotros, nunca vamos a conseguir el tercio para evitar que nos pasen las ganadoras. Es así de simple. ¿Sí? en la compañía de y bueno, buenos días Buenas tardes, en breve en razón tiempo eh, quisiera llevar un escenario incluso posterior de la asamblea Seguí un discurso que sale mucho desde la derecha pero digamos no hay que tratar de, de merecerlo eh, claramente si es que logramos Vamos a intentar desmontar el modelo neoliberal, nos vamos a encontrar de vuelta con los intereses y con toda la resistencia a ello. Y bueno, ¿cómo ve eh, el hecho de, de, de actuar en razón de esa resistencia? Que veo, no sé si puede ser poco probable, pero posible una salida, digamos, armada, quizá en un, en un posterior gobierno que pueda canalizar todos estos temas pero incluso más posible que eso eh, lo que vienen haciendo históricamente que es desestabilizar económicamente juega capitales tenemos un modelo no tiene una base industrial son capitales comerciales que fácilmente digamos sellan los capitales y queda la crisis económica perdemos fuerza eh, más que nada es como ve ese escenario posible Ya. Sí. Hay que hacerlo cortito, <risa> que difícil. Eh, profesor, mire, eh, un poco apuntando lo que decía él, a mí me preocupa porque yo no veo que tengamos un movimiento social tan consolidado. Yo creo que tenemos un movimiento social enojado, con ira, con rabia, con furia, y sale a la calle y puede quemar cualquier cosa y eso. Pero no veo un movimiento organizado, fuerte. No lo veo. No veo propuesta y veo que, este, que estos sectores que son los más cultos donde estamos nosotros acá, que nos preocupamos, andamos preocupados del de detalle, de la cosa chica son maximalistas yo he participado en las, en las reuniones de la mesa social he participado en los cabildos un maximalismo grosero, brutal desde que no hay que negociar nada con el capitalismo y Gabriel Boric es la última inmundicia del planeta hasta, conversemos hasta con el gato porque el gato a lo mejor podría decirnos un miau bonito o sea, eh, a mí me preocupa, me preocupan estos profesores, estos profesores que he participado y conozco la actividad de la educación, los niños que llegan con el pelo largo y los echan, y usted que viene con esa falda corta. Eh, o, o cuando le rendimos el homenaje el 21 de mayo a, a, a los milicos vamos y los profesores salen usted alumno, usted que no trajo el pelo corto y vamos a hacerle homenaje a los milicos o sea yo siento que tenemos, me estoy metiendo la espada a los caballos porque son todos profes pero eh, yo siento que, eh, que tenemos un movimiento débil desde el punto de vista intelectual desde el punto de vista de la protesta y además eh, yo estoy de acuerdo con usted hay que irse a las patas yo estoy de acuerdo con eso eh, el tema de la contención y todo ese tema yo lo acepto pero no creo que ese sea el tema que tengamos que discutir no, porque nos está aplazando todo por encima la plana ahora tenemos el sistema neoliberal metido hasta la garganta y andamos preocupados andamos preocupados de la contención ¿no? entonces yo ahí en ese... Uh, yo siento que la, el acuerdo puede caer, si se puede caer solo y no se va a caer por la izquierda, o por la izquierda, o como quieran llamarla, y es exactamente lo mismo. Yo creo en los partidos, creo que están, de... sí, creo en los partidos, y creo que los partidos son los que van a sacar esta cosa adelante en conjunto a las organizaciones al pueblo organizado y movilizado, no al pueblo enfurecido nomás. Yo creo que el pueblo organizado, movilizado, con sus partidos políticos pueden hacer una propuesta. Y a eso apuesto. Creo que el acuerdo se va a caer solo porque la UDI lo va a matar. No necesitamos que lo mate nadie, él se va a matar solo. Caso, el empresariado lo va, a matar, lo va a matar porque ya tenemos un seco hoy día de menos 3,4% y un presidente con un 4,6% de aprobación entonces eso podría ser pero si el empresariado nos gana compañeros, si el empresariado nos gana antes que nosotros nos pongamos de acuerdo y dejemos atrás eso. eso Anti todo, nos van a cagar de nuevo. Nos van a cagar de nuevo. Y quiero saber qué piensa de la consulta del 15 de diciembre de los alcaldes. Me voy a permitir una, una pequeña observación. Eh... Pero sí, eh, quiero señalar que comparto que, que hay distintas visiones. Eh, comparto que tenemos eh, pragmatismo distinto y de eso se trata la discusión pero yo quisiera darle un poco de, de, de, de, de dirección a la pregunta que hice ¿en qué sentido? en que también está la posibilidad de que continúe la impunidad por lo pragmático que somos entonces creo que la impunidad, la no justicia, tiene que ver más con la indignación de lo que nosotros pensamos o sea, la impunidad es transversal a la sociedad, en muchos aspectos. Y el ejemplo político histórico que se da frente a una situación tan violenta, tan represiva, tan única que ha pasado el día en día Chile, requiere, yo no sé cuál es la medida, porque eso requiere que, a lo mejor vamos a negociar y hacer un punto que cuando viene la transición lo, se negocian los derechos humanos también. Entonces este arcoíris nos va con justicia va con una garantización del modelo es al revés de lo que pasó en otros países entonces la particularidad histórica también importa aquí hay un proceso de transición a la democracia donde en todo el mundo generalmente cuando se saca una dictadura se crea una nueva constitución y acá no pasó eso entonces ese es el, el legado histórico también de este movimiento social que yo considero que es más sabio de lo que tratamos de caricatura cari o sea, es más profundo de lo que creemos. Yo creo que en lo que quizá ha caído, ¿no es cierto? Entre otras cosas, y todos lo sabemos, que los partidos políticos son parte del problema. para las características que hoy día no asumir, Eso no quiere decir que es fatal y que no se lo requiera a los partidos políticos. Siento que el análisis o la demanda que sale en la calle es súper poderosa y es súper rica y hay que hacerle oído. Y uno de los aspectos importantes que dice la calle, y a mí me parece muy valioso, es que no tiene que haber impunidad por eso lo vinculé también al tema mínimo, porque cómo avanzamos en una negociación, que va negociación con respecto a esta impunidad en particular que ahí no hubo respuesta a una generalización yo creo que ese programa mínimo porque me imagino que la Carta Fundamental va a decir que los derechos humanos que tienen, la tiene la, la, la, la, la Constitución de Sudáfrica lo tiene todas las constituciones del mundo tienen una serie de principios y fundamentos y eso, y eso también lo tenemos que también tenemos que decir, ¿cuáles van a ser los valores, los principios que va a tener esta nueva Constitución? Lo tenemos que conversar, discutir, dialogar. Y mi punto era, particularmente hoy día, frente a estas violaciones de derechos humanos, cómo lo abordamos, cuál era su perspectiva, cómo se podía abordar eso en específico. Y si eso significaba que era ahora y para atrás no. Eso. Me quedó esa duda, ¿sí? lo de ahora no fue responsable. Eh, a ver, eh, yo en algún momento dije cuál era el, la manera de negociar y las cuestiones eran tres. Pues, una asamblea constituyente democrática, una agenda social mínima, un pronunciamiento claro sobre los atentados a los derechos humanos que han ocurrido estas cinco semanas. Sin embargo, eso, eh, por supuesto que tiene un efecto hacia acá, por pues, si aquí hay justicia que no se ha hecho nunca. ¿sí? El, el asunto es el siguiente, si yo digo... La Constitución tiene que tener derechos humanos también que se escuche como ¡Ah! Usted no le da importancia a ese tema. No sé si entiende. Cuando yo digo ¡Esta es la columna vertebral! ¡Ah! Entonces usted va a negociar todo el resto. Y hay una manera de... de pensar en la Porque obviamente una Constitución democrática tiene que tener un claro pronunciamiento sobre los derechos humanos y eso tiene que ser reclamable después. Porque noten que en Colombia se reconocieron todos los tratados de derechos humanos y no hay hasta el día de hoy justicia con las matanzas que ha hecho el ejército en la guerra, ¿no sé es que han tenido durante 50 años con la guerrilla. ¿sí? Entonces, ojo, cuando uno dice, sí, es indispensable, es crucial que haya derechos humanos, sin embargo, lo que le duele al es neoliberalismo esta cosa, no estoy cambiando una cosa por otra. Lo que estoy diciendo es. Ojo, porque no pueden cambiar al revés, no negociar los derechos humanos, no puede regalar los derechos humanos a cambio de modelo neoliberal. Y yo creo que eso es más probable. A esta altura, entregar a mi hijo viejo para que quede preso y, y cerrarle el, el tema de Montapeu, pues no es difícil. Al Luxing, no se sé toma cuesta ni un peso. Entonces, el llamado de atención es que no nos cambien derechos humanos que van sí o sí por un tinglado neoliberal. En cuanto a la consulta de los alcaldes, sí, yo creo que hay que apoyar la consulta del 15 de diciembre con todo, ahí hay un argumento más, no es decisiva, no es vinculante. la mitad de los alcaldes no la van a hacer, pero hay un argumento más. ¿Sí? Si los alcaldes juntan, qué sé yo, dos, tres, cuatro millones de gente diciendo lo que se pregunten. Seguida, eh, claro que igual pues, desconfiamos de los partidos políticos, pero eso no significa que no tengamos partidos políticos, significa que tenemos que tomarnos los partidos políticos, <coughs> significa que las bases de los partidos políticos tienen que jubilar a sus direcciones. ¿sí? <coughs> Nosotros tenemos que conversar todos los compañeros comunistas: no puede ser que el partido de Salvador Allende tenga un militante que le regaló el cobre a los norteamericanos un presidente socialista nacionalizó el pobre otro presidente socialista lo volvió a regalar ese señor debería ser no solo me refiero a Ricardo Lagoa de para que no nos perdamos no solo expulsado del partido socialista sino que también meterlo en la cárcel porque le ha producido un daño patrimonial a este país por 120 mil millones de dólares entre el 2005 y el 2014 las 10 empresas privadas más grandes del cobre sacaron 120 mil millones de dólares de ganancia neta, limpia, líquida. Después de pagar impuestos, después de los costos de las inversiones y los riesgos financieros, 120 mil millones de dólares. Eso es un daño patrimonial Cuando nos dicen, ¿no es cierto?, nos van a costar 20 mil millones de pesos arreglando semáforos que han robado. Bueno, a Johnson le dieron un perdonazo de 70 mil millones de pesos. Nos va a costar, ¿no es cierto?, un 0,1% del PIB y llevar la gratuidad a todos los estudiantes. Pero resulta que acaban de regalar 120 mil millones de dólares. Ese daño patrimonial, en una constitución ideal, debería estar penado con cárcel. No sé si entiendo porque eso es un desfalco, porque eso es un fraude al conjunto del pueblo chileno sobre bienes que son comunes que la constitución actual dice que son bienes comunes por bienes que además no sé lo mismo que el San lo mismo que van a hacer con el litio no renovables no nos van a devolver el cobre para que lo vendamos de nuevo no sé. ahora sobre el futuro de la lucha ¿sí? yo creo que hay que hacer un análisis político en frío ¿sí? aquí hay un modelito que a todo el mundo le conviene, a todo el planeta. Este oasis, este modelito, es un ejemplo para el mundo. Tendrían que ser extremadamente corte para echarse el modelito y decir, bueno, esto dura 30 años y después la gente se enoja y lo derrumba. Entonces aquí, la derecha más racional tiene que tratar de salvar el modelo, administrando el conflicto. Para mi gusto, eso excluye la viabilidad política de un golpe de Estado. Un golpe de Estado en Chile es operativamente muy difícil. Porque no sé que Pinochet no, no logró controlar Santiago con 50.000 milicos en la calle y este milico no tiene ni 12.000 ¿no soldados para sacar a la calle. Un, <tose> un golpe militar no es viable operativamente, pero además no es viable es conveniente políticamente. Imagínense el legado de dinero. Yo fui presidente por segunda vez y mi gobierno terminó en un golpe de Estado. Esa cuestión no la tiene nadie. ¿sí? Eh, y no le conviene a nadie. Aquí, lo más, eh, si logramos sacar una, una constitución, ¿no es cierto? Antineoliberal, está el problema del bloqueo. ¿sí? Bueno, la única manera de afrontar el bloqueo es con actos soberanos. No pagamos la deuda externa. retiramos los fondos de la AFP, de las grandes financieras internacionales. Háganse cargo de un hoyo de 200 mil millones de dólares. No, que la AFP tiene 200 mil millones de dólares que son de los trabajadores. El Estado chileno, de manera soberana, retira todos los fondos de su área, de su fondo de pensiones, ¿no es cierto?, para comprar, ¿no es cierto?, no, hacer colegios, caminos y que se si vayan a ese cargo de eso. entiende? Es decir, Chile tiene cómo negociar con el bloque Lo que los griegos no quisieron hacer, nosotros podríamos hacerlo vender no, no, no, cobre solo a los chinos y no a los norteamericanos o al revés solo a los norteamericanos y no a los chinos porque es cierto, esa es la pelea es entonces si hay no, si hay decisión política donde no, el silogismo es la falacia reside en la premisa si hay decisión política podríamos darnos una pelea asociándonos con dos o tres países más el futuro, no, no solo en la América Latina, en África, en Asia, contra el bloqueo transnacional. Pero hay que ser valiente Y hay que pedirle a la capa media que se resignen a no ir al mol de Oasis, ¿no es cierto? y a pelear por la dignidad de un país. Este pueblo fue capaz de hacer eso. Entre el 70 y el 73, el 44% de los ciudadanos apoyaron un proceso que tenía el título de revolucionario. No que que no Estamos proponiendo hay una revolución, estamos proponiendo una constitución nueva. ¿Se eh. entiende? Bueno, eh, y hay una cuestión que a mí me, me llama la atención y, y es interesante sobre el, eh, lo que decía la compañera, ¿no es cierto?, de la psicológica, la cosa psicológica de, de la contención. ¿sí? Lo evito muchísimo. Se juntan. Los profesionales, sobre todo los medios profesionales, uno ve las capas medias y en los ha caminos hay convenciones. Uno va a la población y todo el mundo No una convención, La psicologización del malestar es una forma de dominación, es una forma de opresión. Por eso las farmacias están llenas porque a todo el mundo le han enseñado que es preferible comprar antidepresivos en vez de hermano sindical lo que hay que hacer es despsicologizar nuestra indignación tenemos derecho a la idea, tenemos derecho a la violencia que surja de esa vida y es un problema psicológico la precariedad laboral no es un problema psicológico la descomposición ¿no del núcleo familiar no es un problema psicológico nosotros no necesitamos contención, necesitamos justicia Vamos a conseguir justicia con antidepresivos o bailando derecha. ¿Se entiende? No, justicia se consigue. Pero de ti lo digo, en la calle, codo a codo, somos mucho más que ellos. Muchas gracias.